Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos nosotros este, hacer una presentación de del slideshow. En este caso del video con el cual estamos trabajando tenemos dos opciones y eh, la otra opción que sería hacer un preview del video. Entonces este, para hacer una presentación de slideshow simplemente seleccionamos esta opción. Y este podemos visualizar en este caso que nos pase solamente el primero. ¿sí? En este caso la, la, la, el, eh, la primera diapositiva. O en todo caso, si queremos que nos pase eh, como video. Entonces eh, tenemos que cambiar esta opción acá y hacemos correr esto para ver cómo que estaría quedando nuestro video. Como verán está corriendo el video eh, uno tras otro, en este caso una diapositiva tras otra eh, esto es con respecto a este, visualizar el, el, el trabajo que estamos haciendo es muy importante que en todo momento estemos realizando este tipo de pruebas para ver cuál es la secuencia que va teniendo nuestro video, cómo van apareciendo en este caso el texto, cómo van apareciendo las imágenes, cómo se están realizando esas animaciones. Eh, eso por un lado, por otro lado también acá abajito si ustedes pueden observar está la opción para poner esto en pantalla completa. Y si se acuerdan, yo les había comentado eh, en el primer video que con Powtoon uno solamente puede generar un, un video y exportar, en este caso ya sea en YouTube, en Vimeo o, o, o en una página en particular. Eh, pero eh, eso no quiere decir que uno no pueda ir realizando otros tipos de trabajos. La idea un poco es que uno vaya trabajando su, sus videos y utilizando un software de screencast como en este caso Active presenter, que es lo que vamos a ver nosotros más adelante entonces uno puede este grabar estas secuencias y posteriormente convertirlo en, en, en, en un archivo de video y exportarlo sin ningún problema entonces eh, esta sería una de las formas en las cuales uno puede poner en pantalla completa y este grabar en todo caso la secuencia de, de estos videos y esta sería la forma de visualizar teniendo en cuenta eh, por, por slide en este caso la segunda opción sería vamos otra vez a, a, a la edición a en back to, to edit en este caso y vamos a ver la segunda opción que sería la de este correr el, el video utilizando esta esta opción sí entonces este vamos a Vamos a, a, a ver cómo se, se comportaría eso ahora. Está tardando unos segunditos. Es, eh, suele ocurrir esto con, con una conexión un, un poco lenta. Entonces, este, ahí está. Entonces, esta sería la, la, segunda, la segunda opción. ¿sí? Este, vuelvo otra vez al, al, a editar acá. Back to edit. Voy a esperar que baje toda la secuenciación. y entonces ahora estoy en condiciones de, de hacer correr esta, eh, nuevamente este video. Otra opción que no les comenté es que uno puede también ir agregando comentarios acá cuando uno está, está trabajando, ¿sí? entonces vamos a ver un preview del video, una vista previa del video, que es muy parecida a la, a la opción anterior. y como siempre uno este, puede eh, poner esto a, a pantalla completa para poder este, visualizar mejor el, el, en este caso el, el trabajo que está realizando. Fíjense que el correo él está corriendo y eh, tiene un minuto con 46 segundos. Entonces uno también podría este, adelantar un poco esto, fíjense. Uno también puede ir adelantando los tiempos acá ya, sin ningún problema. Y es así entonces como nosotros podemos hacer previsualizaciones del, del trabajo que estamos realizando en, en Powtoon. En el siguiente video vamos a ver cómo nosotros podemos exportar nuestro video para posteriormente utilizarlo en, eh, o subirlo en este caso en, en otra herramienta ya sea en YouTube o, o, en, o en Vimeo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.